No, que nos es más acá atrás está la prensa estamos identificados ya se ve la tanqueta y se ven las luces ya va a pasar casi Vamos es, es una la tanqueta. tanqueta de las grandes. ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! Quietos, somos ¡Prensa! Estamos en vivo. Estamos identificados como ¡Prensa! ¡Prensa! Estamos ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Prensa Prensa, somos, de los somos prensa. Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí, Estamos transmitiendo. No, es porque nos dispararon. dispararon. Nos dispararon. ¿Qué un compañero herido. Tengo una bizarra de prensa. ¿El carnet? Sí. ¿Está bien, Fuerzo? No? Tenemos un compañero ¿también? herido. Le dispararon nosotros <tose> En contra nosotros. No.